Letanía para los agonizantes. Como su nombre lo indica, esta letanía está realizada para aquellas personas que están en sus últimos momentos de vida. En algún momento se dirá, en algún momento por el moribundo se reemplazarán algunas palabras en esta letanía, como ruega por él, o ruega por ella, o ruega por tu siervo, o tu sierva hermana,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 Cristo, ten piedad de Él. Señor, ten piedad de Él. Señor, ten piedad de Él. Santa María, ruega por Él. Santos ángeles y arcángeles, rueguen por Él. San Abel, ruegan por Él. Coro de los Justos, rueguen por Él. San Abraham, ruega por Él. San Juan Bautista, ruega por él. San José, ruega por él. Santos patriarcas y profetas, rueguen por él. San Pedro, ruega por él. San Pablo, ruega por él. San Andrés, ruega por él. San Juan, ruega por él. Santos apóstoles y evangelistas. Rueguen por él, santos discípulos del Señor, rueguen por él, santos inocentes, rueguen por él. San Esteban, ruega por él. San Lorenzo, ruega por él. Santos mártires, rueguen por él. San Silvestre, ruega por él. San Gregorio, ruega por él. San Agustín, ruega por él, santos pontífices y confesores, rueguen por él, San Benito, ruega por él, San Francisco, ruega por él, San Camilo, ruega por él, San Juan de Dios, ruega por él, santos monjes y ermitaños, rueguen por él, Santa María Magdalena, ruega por él, Santa Lucía, ruega por él. Santas vírgenes y viudas, rueguen por él. Santos y santas de Dios, intercedan por él. Sedle propicio, perdónenle Señor. Sedle propicio, escúchale Señor. Sedle propicio, líbrale Señor. De tu cólera, líbralo Señor. Del peligro de la muerte. Líbralo, Señor. De la muerte, líbralo, Señor. De las penas del infierno, líbralo, Señor. De todo mal, líbralo, Señor. Del poder del demonio, líbralo, Señor. Por tu natividad, líbralo, Señor. Por tu cruz y pasión, líbralo, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbralo, Señor. Por tu gloriosa resurrección, líbralo, Señor. Por tu admirable ascensión, líbralo, Señor. Por la gracia del Espíritu Santo Consolador, líbralo, Señor. En el día del juicio, líbralo, Señor. Así te lo pedimos. Aunque pecadores, óyenos, Señor. Te rogamos que perdones, óyenos señor señor ten misericordia de él cristo ten misericordia de él señor ten misericordia de él Anima